El adulto mayor afiliado al Instituto de Seguros de Jujuy cuenta con el Centro de Kinesiología y Fisioterapia de la Casa del Jubilado. El paciente puede concurrir para hacer un abordaje en los tratamientos de rehabilitación en kinesiología, donde se atiende patologías crónicas, lumbalgias, dolores articulares y demás, con una idea de darle calidad de vida en un lugar totalmente confortable y adaptado para el paciente a adulto mayor. Los esperamos en San Martín 1550, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Instituto de Seguros de Jujuy, Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.